Bueno, para nosotros una alegría, póngale música, póngale música, porque esto tiene que ser muy musical, tiene que ser muy fuerte, muy intenso. ¿Cómo es él? Quiero saludar, agradecerle la... haber aceptado venir a este desafío. Póngale la música de Iván, no le ponga la música al noticiero, pues compañero, porque Iván ha elegido esta su música, digo Iván, Iván Canelas Lizárraga, el hombre que todas las noches nos va a acompañar para hablar un poquito de redes sociales. ¿Qué tal Iván? Feliz. Bienvenido. Feliz, gringo, muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio tan necesario tan necesario en los medios hablar de los nuevos medios de comunicación. Y estamos aquí para hablar bien y para hablar mal de las redes, para hacerle marcación estricta a los políticos, a la farándula, para hablar de las tendencias, para hablar de, de lo que está ocurriendo con el mundo de Internet, con el Internet de las cosas. Este es un programa eminentemente que nace inminentemente del Internet y de las redes sociales. Y vamos a estar aquí compartiendo con todos noche a noche junto a ti. Gracias, Gringo. Buenísimo. La idea, un poquito con Iván, es ir revisando las tendencias, por dónde va Facebook, por dónde va Twitter, por dónde vaya eh, en general Internet, ¿no es cierto? Pero las redes sociales, qué sé yo, Instagram, TikTok y todo aquello. Así que bueno, vamos a arrancar. Pero antes, Iván preparó unos cuadros muy interesantes que marcan un poco para que ustedes terminen de entender la importancia, el impacto que tienen en estos tiempos las redes sociales. Eh, me cuesta aceptarlo, me cuesta creerlo, pero es así. Vamos con los cuadros, ¿te parece? Vamos inmediatamente con los cuadros, gringo Para entrar en materia es muy importante que, que tengamos un número presente. En noviembre del 2022, hace tan solo tres meses, la Organización de las Naciones Unidas... Ha definido que somos 8 mil millones de seres humanos sobre este pobre planeta Tierra, gringo, yeah. que, nos tolera, que nos tolera todos los días. Y ¿sabes qué? De los 8 mil millones de, de seres humanos que somos, gringo, 5 mil millones ya están conectados a, in, a Internet. Es, es un número gigantesco. Internet ha venido para quedarse y es una revolución absoluta. Y de estos 5 mil millones de personas, eh, no me vas a creer, pero ¿cuál, cuál crees que es la red ...social más seguida en el mundo. No lo sé, la verdad. Facebook. Facebook, Facebook de lejos. Este no es el cuadro, ¿no? Tenemos un este cuadrito, es creo. Este es el cuadro de la total de la población, la población. Vamos al siguiente cuadro. Sí, un cuadro actualizado. Tenemos un cuadro sobre la cantidad de personas que, de, que siguen las redes sociales. Ahí está. Antes, antes, este cuadro es muy importante, Luego para entrar en contexto porque eh, fíjate tú, el globito azul, eh, 5 mil millones de personas ya están conectadas a Internet. Ese es más o menos el 55% de la población mundial que ya tiene Internet. Y eh, en, en el otro extremo del cuadro podemos ver que el 91% de las personas se conectan a Internet a través de sus teléfonos móviles. El teléfono celular, el móvil, es el rey de Internet en este momento, eh, por eso es que las compañías que producen estos aparatos son las que mandan en este momento en la tecnología a nivel mundial, ¿no? Buenísimo. Vamos al siguiente cuadro, a ver qué dice. El siguiente cuadro es lo que te comentaba. Casi 3 mil millones de personas están en Facebook, en alrededor del mundo, gringo. Es la, la columna más larga, la de arriba. Así es, la de sí. arriba. ¿Y segundo? YouTube. YouTube con 2.500 millones de personas. ¿Después? Le sigue WhatsApp, le sigue Instagram. Ojo que estas... Eh, que Facebook, eh, Whatsapp e Instagram son de una sola persona, del señor Zuckerberg, uno de los potentados, hipermillonario, la nueva manera, el nuevo petróleo, dicen que es la comercialización de los datos de las personas, en algún momento vamos a estar hablando de este tema que es apasionante y es muy preocupante también. De acuerdo, la última red social ahí, la que tiene menos, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? Eh, la última red social es Pinterest, que Pinterest. bueno, sí, o sea, decir que tiene menos es... Parecería ilógico porque tiene casi medio millón de, de personas, ¿no? ¿Medio Entonces, millón? No, 445 millones de personas. ¿Perdón? 445 millones de ¿Millones personas. ¿Millones de personas? Así es. ¿Interés? Así es. Las, los números en redes sociales gringo son de miles de millones. ¿no es ¿Cierto? Sí, tenemos que acostumbrarnos a manejar esas cifras. Dale, ¿hay algún cuadro ah, más? ¿Hay algún otro cuadro? Un cuadro? Ah, este es un cuadro bellísimo que a estoy ver. seguro que te va a gustar. a ver. ¿Cuánto tiempo crees que las personas pasan? No, este no, por favor. Sigamos al siguiente cuadro, pero va, vamos analizando. Cuán, este es el cuadro que, que, que estoy seguro que te va a gustar. ¿Cuánta, ¿Cuántas horas pasan los seres humanos metidos en las redes sociales al día? Al día? Depende si son abuelos o son nietos. A ver, tú los, dime gringo. Los abuelos tú posiblemente dime, gringo. media hora, los nietos 18 horas. Eh, bueno, eh, el promedio mundial es dos horas y media. ¿Pero medio mundial? Dos horas y media. Dos horas y, Dos horas media. Horas y media diarias. Sí, y, y no lo vas a creer, pero el país que más, eh, el, que sus ciudadanos están más tiempo conectados a, a, a las redes sociales es Nigeria. Nigeria es el campeón con más de cuatro horas al día conectados a internet. Y en, la, en el otro extremo de la tabla están los japoneses que no le dedican ni siquiera una hora, eh, 51 minutos gringo a... ...estar en las redes sociales. Pero está ahí una línea blanca y que es un poco la media, ¿no es cierto? Decías dos horas y media, ¿no? Esa es la media, dos horas, esa es la media mundial, estamos conectados los seres humanos a las redes sociales, dos horas y media al día, igual a mí me parece altísimo, es un, un número elevadísimo, y bueno, esos son los, los porcentajes que nos arrogan las redes. Todos estos números gringos, todas estas métricas, las vamos a ir desglosando... Eh, eh, los siguientes capítulos o las siguientes entregas vamos a ser muy acuciosos con lo que está pasando en redes sociales eh, es un tema que, que tiene muchísima información y estoy absolutamente feliz de que haya un programa, un canal que le, de, que le dedique tiempo a esto, es absolutamente necesario. Buenísimo, ¿hay un último? Eh, de Bolivia, tenemos un cuadro ¿no? de Bolivia, sí, un cuadro ver. de Bolivia muy interesante eh, este, esta información tiene eh, un año, eh, es de febrero del 2022. No hay datos actualizados. Es muy probable que los datos actualizados van a salir durante las siguientes semanas. ¿Qué dicen estos datos? Pero de los 11 millones de, de, de habitantes que, de, que tiene el país, que somos los bolivianos, 8.45 millones gringos eh, estamos en las redes sociales. Es un número elevadísimo. Eso significa el 70% de la población boliviana que está conectada a una o varias redes sociales. Y eh, 250 mil personas se, se suman cada día o cada año a, a, a las redes sociales y se abren cuentas en las diferentes eh, plataformas. Eh, en, en, en este cuadro dice que los hombres utilizan más las redes que las mujeres. Buenísimo. Bien. Sí, lindo cuadrito, ¿no? Interesante, sí. buenísimo. Esa es la bueno. realidad de las redes en Bolivia. Buenísimo, ah. y la realidad de las redes en, en el mundo. Bien, ¿qué pasó hoy por las redes? Algunos temitas que han sido los que seguramente han atraído a mayor cantidad de gente a nivel mundial y a nivel boliviano. Un tema eh, que, que es muy, muy importante, muy interesante gringo, eh, en cuanto se ha conocido la noticia a nivel mundial, eh, eh, se, ha hecho, se ha hecho viral en todas las plataformas y los medios de comunicación lo han reproducido eh, muchísimo. Es la, la, están entrenando ratas para, para, para ir a rescatar a las personas que todavía pueden estar vivas en el terremoto de Turquía y y Siria, interesantísimo, ratas, eh, las ratas tienen una peculiaridad, tienen un sentido del olfato muy agudo, eh, tienen un sentido de, de, de, de, del oído muy agudo y están entrenando ratas que muy pronto van a estar eh, eh, debajo de los escombros buscando todavía supervivientes. En, en Turquía y en Siria, van a estar equipadas estas ratas con eh, unas mochilas donde van a tener audífonos, van a tener unas pequeñas cámaras para que en el caso de que se, se encuentren eh, supervivientes, pues eh, van a, va, la, estos supervivientes van a poder comunicarse con el exterior y así dar eh, de una manera un poco más veloz con, los, con las personas que todavía pueden estar debajo de los escombros de este terremoto que ha causado 36 mil víctimas gringo y se calcula que cerca de 100 mil personas todavía pueden estar debajo de los escombros en Turquía y en, y en Siria. ¿Dónde están haciendo este entrenamiento? Este entrenamiento lo están haciendo en África, en Tanzania. Eh, y es un programa piloto que ya se había eh, iniciado hace muchos meses atrás, pero ahora con esta contingencia es que se, se propone utilizar estos animalitos para salvar vidas y la noticia se ha hecho viral a mucha gente le causa un poco de repulsión esos animalitos, pero ya vemos que, que, que los animales siempre tienen muchísimas cosas para ayudarnos a los seres humanos. ¿Esto ¿no? es tendencia internacional? Esto es tendencia internacional. ¿Aquí en Bolivia es, también? Es, nosotros hemos subido la noticia a las redes de Avia Yala muy temprano y es una de las noticias más compartidas en, en las redes de Avia Yala, gringo. Ajá, muy Interesantísimo. bien. Interesantísimo. Perfecto. Bellísimo. Seguro. Me encanta. Muy interesante. Sí. ¿Otro tema? Eh, a vos te gusta Shakira, ¿no? <risa> ¿O no? ¿Quieres hablar de la Shakira o no? Eh, sí, por supuesto, ¿cómo no? Por, bueno, por, por aquellos a los que les gusta bueno, Shakira. Que bueno, pero ¿sabes qué ha pasado el fin de semana, gringo? Eh, el Festival de Bandas en Oruro, el tradicional Festival de Bandas en Oruro que da inicio al carnaval. No me digas que estaba Shakira ahí. Ojalá, <risa> para bueno, muchos. De alguna manera, de estuvo. Alguna manera estuvo porque sí. los músicos del, del Festival de Bandas... Eh, Tocaron la canción, la canción de Shakira, que es una canción récord que tiene, que ha tenido en tres días más de 65 millones de reproducciones a YouTube, que ha batido todos los récords. Esta quiso con Visa tenemos las rap. imágenes. Esta quiso con Visa con el Rap. Argentino Visa Rap que pronto también estará en nuestro país. Ajá, perfecto. Ahí, bueno, ahí vamos, están las vamos a escucharla entonces. Póngala sí. al principio para que la escuchemos. Así, en el festival de bandas que se escenificó en Oruro este fin de semana, se escuchaba la canción de Shakira y Bizarrap. Eh, ¿qué, ¿Qué dirá Piqué de esto? Pues ¿no? quedará calladito, ¿no? ¿Cómo tiene que ser, quizás? Yo creo que mejor no le mostramos esto a Piqué porque, sí. bueno, ya muy vapuleado el pobre Piqué. Bueno, se, no, se es no va a querer ir al carnaval de Oruro, ¿sí? A ver, sí. dale un cachito, escucha. Al principio no enganchó, no se daba cuenta, ¿no? no, no, no captaba qué canción era. Y después, ya cuando empezaron a escuchar ah, y les resultó familiar la canción, la gente explotó, no, eh, la gente no lo podía creer, gringo. Sí. Es que eh, a nuestros artistas, a nuestros músicos, a nuestros artesanos, no se les pasa una, ¿no es o sea, están absolutamente pendientes de lo que pasa en el mundo. Y tenemos una manera estupenda de reproducirlo en Bolivia, sabes qué gringo. Eh, Piqué probablemente no va a querer venir nunca al Carnaval de oruro pero ¿sabes quién va a venir? A una estrella, una mega estrella de las redes sociales. A ver. Es Luisito Comunica. ¿Perdón? Luisito Comunica. El, Luisito el, Comunica. el mexicano, famosísimo, ¿Cómo ahí lo tenemos a Luisito hacer? en pantallas. ¿Qué polera Con se la hizo? polera del. No, con la polera del mejor equipo de Bolivia. Por favor. <risa> bueno, bueno, empezamos bien. mal, empezamos mal, ¿no? <risa> Bueno, eh, aquí está Luisito en su primera visita a Bolivia, eh, contando lo maravilloso que le parecieron los teleféricos, volando por los cielos de La Paz. ¿Quién es eh, Luisito Comunica? Luisito comunica. No Luisito necesariamente comuni lo Gringo, Luisito Comunica, es probablemente el youtuber más exitoso de habla uh, hispana. Es mexicano. Es mexicano, muy joven, ha empezado haciendo videos de, de viajes, contando sus viajes. Llevándole un poquito del mundo a todos sus seguidores. Lucito Comunica en este momento tiene casi 40 millones de seguidores en YouTube. Tiene eh, casi... Eh, ...más de 33 millones de seguidores en Instagram... ...es un rockstar de las, de las redes sociales definitivamente... ...y nos va a visitar en los próximos días... ...¿qué ha, qué ha pasado? ...ha habido una polémica con el Luisito, ¿no? Eh, ...han dicho que, las redes, que en las redes hay de todo... ...hay cosas que hay que creerse sí, y cosas que no... ...y él, han dicho que él estaba viniendo a Bolivia... ...porque le iban a pagar 150 mil dólares... ...resulta que eso no es verdad... ...al Carnaval de Oruro en particular... ...al Carnaval de Oruro... Eh, ...Luisito va a estar en Bolivia dando un curso y luego se va a ir al carnaval y va a narrar lo que ahí ve del carnaval patrimonio intangible de la humanidad o sea, eso de los 150 mil dólares es falso es falso, eh, tenemos un video en, lo, en el que él aclara este tema vamos a pedir que lo pongan por favor a ver, lo escuchamos hacen. Oigan, amigos, amigas, quiero tomarme el tiempo de aclarar algunas situaciones sobre Bolivia, ok, como que veo que no sé, no sé de dónde salieron tantas noticias ahí que Luisito ya no quiere ir porque estaba cobrando 150 mil dólares y no se los quieren dar por ir al carnaval de Oruro, eh, nada de esto es cierto, eh o sea, sí o sí, yo voy a ir a Bolivia, yo voy al carnaval de Oruro porque quiero, no porque, yo nunca pedí ni un peso a cambio, de verdad, yo no sé dónde salió eso, yo no sé quién está pidiendo dinero por mí, yo no sé, de, de verdad, no, no yo, yo no pido dinero por este tipo de cosas y sí o sí voy a ir a Bolivia, yo se los dije desde un inicio, yo voy a Bolivia para una conferencia, ok. Voy con, eh, con la productora Burgos, ok. Ya es la segunda vez que voy con ellos. Yo voy para la conferencia. Eh, para la conferencia, yo sí estoy ganando dinero, sí se, se venden boletos, toda la cosa, y eso sí va a suceder. El carnaval de Oruro era un plus para mi viaje, así como porque me dijeron que está muy bonito, yo quiero ir, pero de eso yo no estoy ganando un peso ni estoy cobrando un peso. ¿eh? Para este tipo de cosas, yo nunca, nunca cobro y. Nada más quería aclararlo, ¿ok? Que quede bien, bien clarito. Yo no, no, no sé qué es esa carta que está circulando ahí por las redes. Se los digo muy, muy honestamente. Así que nos vemos sí o sí en Bolivia el 16 de febrero, ¿ok? En La Paz y voy a estar dando una plática que va a estar bueno. Ya yo después iré al Carnaval de Oruro por mi parte, enteramente por mi lado. Eh, de manera independiente, como siempre son mis mis grabaciones. Eh, y si quieren ir a la conferencia, que va a estar muy buena, eh, pueden comprar sus boletos, ¿ok? Aquí les dejo el enlace a los boletos. Sí o sí, voy a la conferencia. He visto muchas noticias que Luisito ya no viene porque es un avaro. Eh, no, sí, <risa> sí voy, ¿ok? Sí voy a Bolivia. Sí, sí, sí. Ahí estaré, sí o sí, 16 de febrero. Te me huele la cabeza que este es un método bueno, de transporte bueno, ahí está entonces, público. O sea, remando, sí. Tremendo, Luisito. Dije, no, un sen muy sencillo, un tipazo con una chispa y un humor que impresiona a muchísima gente y es por eso que tiene tanto éxito en las redes ¿no? buenísimo, seguro, es sí. parte del éxito eh, haremos un intento de charlar un ratito con él seguramente, por supuesto, en este espacio, ha haremos ¿sí? todos los esfuerzos de traer una entrevista, algún contacto con Luisito es, como te digo, un rockstar de las redes y va a estar muy pronto en nuestro país. Haremos seguimiento a su visita. Buenísimo, Iván. Ha sido un placer. Bienvenido otra vez. Mañana, tipo nueve y poco, nos estaremos reencontrando para que sigas contándole a la gente sobre la movida en las redes sociales en Bolivia y en el mundo. ¿Te el parece? placer es mío. El placer es mío. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Iván Canelas Dizárraga ha pasado así por este momento. Vamos a cerrar. Bolivianos que son algo así... Como... <coughs>